Hola gente de YouTube que yo también este nuevo video ha llegado el día señores, el día perfecto El que todos estaban esperando, bueno, personas que quieren saber cómo hago un remix Antes que nada, antes de empezar a hacer el remix No voy a hacer un remix sino voy a mostrarle uno ya hecho porque si no me tiraría un millón de horas aquí Y no, no puedo subir un video de, de 3, 4 horas porque no tengo suficiente internet Entonces... Vamos a darle con un, un remix que ya tengo hecho, que es el de Iron Moose Y ya ustedes, antes de entrar a este video, antes de, de entrar a ver cómo se hace un remix, ya deberían de saber algo básico del FL Studio, si no vayan al canal de Greg, el de Eric Kaufman y muchos otros. El de Greg es para que ustedes vayan viendo las cosas desde el principio, pero con chiste, para que su cerebro lo entienda de una manera más amigable. Porque el men hace memes haciendo música y es chido pues. O sea, la, El cerebro siempre aprende más rápido si eh, es algo más amigable Entonces, aquí tenemos el, el remix de Iron Moon, no le damos a mucha vuelta Empezamos con una base rítmica del bajo Que vendría siendo esto eh, Le voy a explicar la estructura antes de empezar a mostrarle el remix por partes Mi estructura siempre es una entrada, una pre-entrada, una pre-subida y una subida yo lo llamo así, así no son los nombres Ustedes vayan a aprenderlo mejor Yo lo, lo armo como en mi cabeza funciona Y no me voy a matar aprendiéndome el nombre real Lo siento por ser tan tonto Pero así es, si escuchan un camión y cosas Es porque en bueno, una entrada principal Y aquí pasan autobuses Al frente hay un hotel donde ponen música a todo volumen Así que bueno, te, es lo que tengo que hacer eh, eh, eh, me, me lo tengo que calar, no puedo quejarme Entonces, ¿qué pasa? Luego de... de de, de entender lo que es la pre-entrada, que sería una entrada con la voz de Iron Muse pero sin ritmo sería la base la base del del baseline que sería este señor que está aquí este señor ese señor es ya tiene ritmo o sea lo que yo trato siempre en los remixes es que ya desde el principio hasta la melodía que vaya a poner el, el bassline ya tenga ritmo. Por eso es que mira, si le agrego un metrónomo ya suena. Ya es bailable, ya estás ahí con tu jevita ahí. Epa, ¿qué pasó? Ahí está, estás ahí con tu jevita ahí. Uh, sabrosito. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ahora... Aquí al principio yo agrego El baseline que ya lo ven por aquí Agrego la voz De Iron Moose Que sería una voz presentando No una voz rítmica Pero a veces yo busco como que también sacarle Una parte donde eh, Vaya el ritmo de la música pero aquí... Ok, ahora vamos a empezar Vamos a empezar ahora Damas y caballeros Señores y señoras Hola, yo soy una comemienda. Ya eso sería todo por la entrada. Y aquí tenemos un... Dame café, pero cortito. Que vendría en esta partecita del medio. ¡Dame café! Ya, eso es todo. Ya habiendo tenido la voz, el baseline, y todo eso vendría sonando así. Ok, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar. No suena mal, no suena nada mal. ¡Dame café! Y tú lo podrías dejar así. Perfectamente Nadie diría nada Pero si le agregas un, un impacto al principio Tiene mucha más m, m, Mucha más ¿Cómo te digo? Suena mejor la entrada sí mira, escucha, escucha Ok, ahora vamos a empezar Vamos a empezar ahora Y sumándole un, un amplifier O sea, una subidita amigable Que yo se lo voy a poner Sería esto así Mira, escucha, escucha, escucha, escucha. Ahí, hasta ahí. Una subidita. Y ya todo junto suena. Ok, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar ahora. Ve que no se acaba el y empieza a subir. Sí, caballeros, señores y... esa sería la pre-entrada, señores. Ya vamos para la entrada completa que vendría siendo ya con algo rítmico. Sigue el mismo baseline. Más voces nuevas. Y otro amplifier y, y, un, y una bajada, pero la bajada es más suave así. Siempre en entrada y la salida hay un, una subida, una bajada, una subida y una bajada, para que la canción no pierda el la ola, ¿entienden? Mira, la, la, la bajada y la subida van con, en conjunta, agarraditas, mira. Escucha, escucha. En esta ocasión tenemos algo nuevo Que sería la base rítmica Una base rítmica Sin el, sin el kick Que sería el bajo Esa es la presentada Porque todavía no tiene Como, como presencia La melodía y algo rítmico como tal. Eres hombre, pero claro que sí, que soy hombre, tengo un bicho bien grande. Dame café, dale gasolina. Dame más gasolina, gusta la gasolina, dame más gasolina. Ahí sería ya la pre -entrada, la pre entrada y la entrada. Luego de esto, en una canción de electrónica normal, yo yo estoy usando nombres que yo entiendo. Ustedes si lo quieren entender como yo lo entiendo, perfecto. Pero hay nombres reales para estos nombres Como tiene una estructura musical Pero yo lo entiendo así Una preentrada, una, una entrada, una presubida Una subida como tal Antes de la presubida Siempre debería haber Un bocado De melodías Cuatro tiempos De una melodía con un ritmo suave En una canción electrónica normal Esto es un remix, es mi estructura yo quito esa entrada, la he hecho en otro remix, pero yo quito esa entrada y me voy de una vez a la subida La pre subida, que sería esta sin la melodía principal Porque ahorita van a escuchar un piano con la melodía que ya viene en el drop Siempre lo hago y siempre funciona, me encanta cómo suena Mientras a mí me encante, bueno, <ríe> yo soy fan de mi propia música Por eso es que ustedes tienen que ser fan de lo que hacen para que luego las personas sean fan de lo que ustedes hacen Entonces miren La presubida tiene ya una voz de Iron Moose Pero ya con ritmo Ya aquí busqué algo que ya estaba cantando Y lo puse al ritmo de la música Escuchen no, no, no. Ven lo que pasa aquí es que tenemos la mi el mismo baseline, pero más agresivo, más... ¿Entiendes? <ríe> y bueno, y tenemos otra cosa presente que es un una subida, pero más potente. Y ahí va, perfecto super perfecto y un un impacto que siempre para entrar en algo nuevo tienes que poner un entonces perfecto muy bien estamos muy bien por ahí estamos perfectamente conocemos toda la parte de la pre subida sí. Y aquí vendría la subida Antes que nada porque ya deberían de mucho decir Pero con qué plugin haces tus, tus sonidos Bueno, yo uso presets señores y los modifico No soy aquí un, un, un creador de sonidos Porque eh, para eso se necesita bastante He creado uno que otro sonido pero miren Aquí está el ingenioso Silent One ¿Por qué yo usaba Silent One? Este, este remix lo hice yo en mi canaimita Letra Roja Super Humilde Que en una PC super mega de bajo recurso Entonces el Silent One cuenta con la, con, la, con la característica de que funciona muy bien en PC de bajo recursos porque no consume mucho Entonces, acá está el Silent One Que vendría siendo... La mayoría, la mayoría de los sonidos... Casi todos, creo que todos, lo hice con Silent One. Que, y vendría viniendo el piano también, que ese creo que no lo hice en Silent One, ese lo hice en el FLK normal. Que eso viene en la subida, se las voy a presentar primero, que vendría siendo ya esto. Aquí hay cosas nuevas. Acá está esta base rítmica. Eso, perfecto. Esta, esta otra base Las dos juntas suenan Suenan chidas, mira Espérate, espérate ¿Ven? <ríe> es como alquimia, weón Vemos un ya un kick Entrando ahí Perfecto, muy bien Y tenemos nuestro querido Pianito El pianito sabrosito Mira, mira, escúchalo que ese piano ya presenta la melodía del drop La melodía del drop es el, prácticamente lo más importante de la canción Y todo junto, más la voz Más unos arreglitos Más todo sonaría así ¿Cómo? Ahora le voy a presentar señores la parte más importante de la canción la frase, la frase que dice cada persona antes de reventar su canción Es lo más importante Porque es lo más difícil de encontrar a veces Porque hay personas que no dicen nada eh, en particular Por ejemplo el Dead decía ira pues Juan... No, eh, el ejemplo claro es Juan Juan no dice nada así como que Lo dice todo el tiempo Entonces a mí me pareció genial La palabra de la estamos rompiendo Porque rompía después la canción Entonces yo dije Entonces Iron Man, Iron Man no dice nada así Todo el tiempo entonces fusioné muchas de las cosas que sí repite todo el tiempo, que serían esto. Todo es como un arroz partido ahí, weón, piezas que encajan y al ritmo de la música porque pones el metrónomo y va. Water, butter, pinga, doctor. Ven, super perfecto. Luego de esa frase tiene que venir el drop. Water, butter, pinga, doctor. Ahí está sin la, sin la melodía principal Que vendría siendo esta ahí va, ahí va Todo esto es silent, gente Silent Silent Si se me traba es porque estoy usando todos los, los, los plugins al mismo tiempo Y eso Aquí está Aquí está lo que vendría siendo... La melodía, el plugin de la melodía. Solo. Pa. Pa. Porque miren. Este señor, el pad. El, el, el, el lead que es a la vez un pad. Hace una melodía presentando la melodía que viene. Pero... Funciona en muchas canciones electrónicas Es muy placentero usarlo Que vendría siendo esto así Mira, escucha. Eso, eso Suena muy bien en todos lados Lo uso mucho siempre También exploto mucho eso Y después la melodía, Todo juntos sonaría así Aquí en el drop también tenemos la, El mismo baseline, pero Con otro sonido Y dividido en partes y sonaría así un ritmo más sabrosón Y aquí tenemos aquí un bajo normalito Tu, tu, tu, tu Y una base rítmica Yo siempre uso ayudas, base rítmica Porque no tengo buenas PC para que aguante 200.000 sonidos entonces todo junto sonaría más el snare que se me olvidó Pa, pa, pa, pa Entonces más el snare sonaría todo así Pero ahí no acaba, aquí está mi evolución Yo antes hacía esto y ya Terminaba el remix, le agregaba un final y listo Pero siempre, siempre ahora le agrego una parte con la voz Si es que puedo sacar una parte rítmica a la voz Y más ritmo Sonaría algo así cuando vaya a reventar la segunda parte. Sería el segundo drop. Primer drop, segundo drop. Obviamente se va a trabar porque tiene un montón de plugin ahí funcionando. Aquí tenemos nueva base rítmica que sería esta: ¡Eh, eh, eh, eh, eh! Ven, uno más tropical, más sabroso ahí. Vamos a darle dale más gasolina. Dale más gasolina Y el de cifrina Dale, dale más gasolina Y está y, la misma de siempre Ahora tenemos presente la voz Y sigue teniendo la misma melodía Pero la base rítmica le da Ya, eso sería todo Terminas poniendo una segunda parte del drop ahí. ¿Tú quieres que yo te diga come mierda? Amigo. Y ya, para finalizar un final, un ending. Ya lo que haces es meter otra vez la melodía principal que vendría estando aquí, pero difer con diferentes sonidos. ¿sí? Yo siempre le agrego, si, por ejemplo, como a mí me gusta. La voz de Romo es suavecita a veces, es como de niña, es así como aguda. Le quise meter algo así como celestial, porque suena bonito. Y con la. Con lo que vendría siendo el ritmo de su voz cantando dame café. Suena muy bonito. Que sería esto. Perdón. Más una bajadita y un impacto. Quiero tomar Una copa Y aquí Aquí Esto es El final Random Puedes agregar lo que te dé la gana la verdad Y ya termina la canción Eso sería toda, to, toda la explicación Si no la entendieron De verdad, esto no es un canal de tutoriales A veces sí, a veces no Subo todo lo que me salga del de, Del corazón <risa> Y bueno eh, Espero que les haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta Y si quieren algo más explicado Esperense que yo me mude Y que pueda hacer un directo armando ya un remix completo O si este video Les propongo algo Si este video tiene mucho, mucho, mucho apoyo. Si lo comparten bastante, vamos a poner una meta de unos 100 likes. No está tan lejos. Unos 100 likes. Yo hago un video armando un remix desde cero, explicándole todo. O sea, te van a ver todo. Así tenga que tardarme 10 días subiéndolo. Pero apoyen al video. <ríe> y bueno, eso es todo. Mis secretos. hay aún hay más que les tengo que explicar. Por ejemplo, en el mixer. Yo uso por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a mostrarle aquí Antes de irme Para hacer la, la mezcla Utilizo una que es muy rápida Le das, o sea agregas un máximo en el master Y le das en preset, le das clear En mastering le das en clear Vamos a crear uno nuevo para que vean Le das máximos, Le das preset, le das mastering Y le das clear master Aquí vas a llevar esto para arriba, esto para arriba y esto para arriba Y eh, depende de los sonidos de la canción va bajando esto Fuagata, fuagata, fuagata Y ahí te vas adaptando a la canción Pero ahorita aprendió otro tipo de mastering que lo van a notar en las siguientes canciones Y bueno, eh, eso es uno de otros de mis secretos son secretos weón En internet, en youtube están esos tutoriales Por todos lados Espero que les haya gustado, dale like, suscríbete y comenta Y bueno Nos vemos mañana en un próximo video Chau